y este mapa, sí, en este juego sí creo que es complicado, ¿no? Porque tienes que llegar justo al final para no morirte. Hola gente de YouTube, soy Scar. El día de hoy me estar jugando un juego de sobrevivir a un tsunami. Y como se dan cuenta, ahorita no estoy en ningún tsunami. Porque me metí con San en partida. Y pues. Me toca. Me toca esperar a que, a que, a que, a que se acabe esa partida. Así que vuelvo. Vuelvo cuando ya se haya acabado la partida. Vale. Ya comenzó la partida. Y yo tengo que subir al lugar más alto. A ver si el tsunami. Golpea y no me caigo Y bueno, ahí está el tsunami ¿Pueden ver? ¿Es el tsunami? ¿Es el tsunami? ¿Tiene otra ola? ¿Viene la ola? La última ola, la ola final No, ¿viene otra ola? ¿Cuántas horas vienen o okay? qué? ¿Viene, ¿Viene otra ola? Pero, dime que esa es la última ola Por Dios No, pues eso ya fue la última ola ya ya no sale nada. Si sí, ya no sale nada, sí, ya se fue todo el agua. Bueno, pues me tiro, me tiro. Ay, me tiro. Sobrimos medio mundo, mamá. Medio mundo. Eso está muy fácil, la verdad. Sería más difícil si las cosas se destruyeran, la ¿verdad? Pues bueno, me voy a subir acá de velocidad de la luz. Y tiene que ser en velocidad de la luz porque ya va a venir el tsunami creo que ya está viniendo. Sí, estoy viniendo, ya llegó. Y me voy a arriesgar a, a llegar ahí. le llegué. le llegué. ¡Llegué! Ya, soy Dios. Llegué, igual acá no llega el agua. Me tiro. Ah, sí se destruye. No sé que no se destruía, es que no. Nunca, nunca me tengo que se destruya algo. Toca mismo a de antes. Esto va a ser un poco la misma, pero bueno. Bueno, aquí, aquí, aquí, ya sé que no me muero, así que me queda acá Me queda acá Se murió alguien ¿Cómo? No se están muriendo están, están ahí vivos caminando, todo tranquilo Ya acaban de desaparecer, ya no los veo A ver Sí, creo, creo que se murieron porque no sé si ven ahí Creo que ahí están saltando los que se murieron No sé si serán ellos pues bueno, ya, ya se acabó, ya se acabó. Ya no viene, ya no viene otra la verdad. No, ahora que a que llegue el agua y me voy a tirar. Dale llega. Bueno, estamos en la otra y aquí hay que subir esta torre que esta es de un mapa de Roblox y a la vez de Gemod No sé si vieron, no es que no le hice video, no es que tengo, tengo un modo mapa que es de que tiene esas torres centrales estas torres de aquí, que están viendo? Ay, ingenuo. por pues no, bueno, estamos acá. ¿Por qué se quedan subido si igual, igual no llega la ola? ¡O eso creo! ¡O eso creía! ¡O eso creía antes, que, antes de ver esa ola! ¡O eso creía! ¡O eso creía! Ah, no, no, no. No, pensé, pensé que... Pensé que me iba a llegar la ola, la verdad. Es que se veía muy... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Estaban besando. Tres... 2, 1, ya Estamos acá en el mapa de la granja Y no sé por dónde irme, la verdad No sé por dónde irme Y aquí me que las no son tan grandes, weón Porque si no me, me va a llegar al talón Ah, ya, no son tan grandes Ya vale, vale Ay, Me estaba recontra mil arriesgando ahí Ah, puedo caminar ¿Puedo ir caminando acá? ¿Por qué se tiran? ¡Ay, no me digas! Se podía subir ahí. No me digas, cabrón. Valimos. Subió en otra ola. Valimos. Ya, ya. Acá se acaba, ya. <ríe> Milagro de Dios. Milagro de Dios. A la una. A las dos. Y a las... Tres. Me tiré. Les juro, pensé que me iba a morir porque... Porque eso estaba... Estaba muy cerca ya de llegar Y pensé que iba a tocar otra Si tocaba otra y sí si me moría Nosotros es en otro mapa Es un bosque, literalmente solo hay árboles Así que me va a salir en, la en la punta de un árbol La punta de un árbol Yo me subí en una persona porque Es obvio que me van a votar. O sea, es, es Recontra mil obvio que me van a votar aquí Por lo que... Por lo que me toca poner encima de una persona. Pero verdad la vez, si esa persona salta, yo me caigo. Hay que esperar a que no lleguen las olas acá. Vale, no llegan, no llegan, no llegan. Ya, ya, ya, pasaron, todo, ya pasaron todas las olas y ninguna llegó. Ya ah, me tiré. Pues, pues bueno, gente, para que el video no sea tan largo, vamos a probar de una vez el mapa del de, de lava. Así que pues nos vemos ahí Bueno gente, estamos acá en el lava Y nos tocó el peor mapa posible Es el del lobby Yo siempre que jugaba este mapa y me tocaba este lobby y, Bueno, sí, el lobby Me recontra mil moría, les juro que Este este mapa lo odio con mi vida Lo odio con mi existencia Este mapa Aquí Lo bueno del solo es lava Es que la lava sube, ¿sabes? Y en el del agua también, pero este sube constantemente En cambio el del agua son olas Y pues me sorprende que no me morí Ya que soy muy manco acá en este mapa Vamos a tirar de acá aquí Uy, este salto se ve muy alto Dale Dale, lo logré Conseguí el, Conseguí el diamante Conseguí el diamante ¿Para qué me serví esta cosa? No sé, para qué, no sé para qué touch me servía. Ni modo. O sea, somos los únicos vivos. Uy, este mapa, sí. En este juego sí creo que es complicado, ¿no? Porque tienes que llegar justo al final. Para no morirte. Pero si te quedas a un escalón. Ahí sí te mueres, contra mí mueres. Pues bueno, tocó este mapa de castillo. Castillo de... de castillo de hielo. Tocó en este mapa de un castillo de hielo Si se está muy Está como, no sé, nunca pensé Ver un vida en un castillo de hielo Pues me, me va a quedar acá Porque si me, voy, si me voy ahí me van a tirar toditos Y eso no quiero Así que voy a ir acá 36 segundos 30, Ya va poquito tiempo y he llegado ahí ¿Cómo hicieron para que Para que el agua se vea roja? Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya sé cómo hicieron Estoy viendo el agua Ojalá no llegue acá. Está subiendo el agua. Está a punto de llegar aquí. Está a punto de llegar. No, no, no. No, no, no. no. Y algo acá. Se acaba de caer nada. No, 8. No. Por acaso estoy acá. Voy a ver qué hubiera pasado. Voy a ver qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí. Mira, en este man se queda acá. Eso es lo que hubiera pasado si me hubiera quedado. Hubiera sobrevivido. Ah, pues genial. Pues bueno, gente. Tocó este mapa que es una maldita mansión. Y en lo gigante que es esa mansión, Dios. Mm. Bueno, obviamente las mansiones tienen que ser grandes. Pero yo no pensé que iba a ser tan grande. Y más cuando es Roblox, ¿no? Pues bueno, vamos a subir al lugar más alto. A ver si logramos ganar en esta. Por ahora, he sobrevivido en todas. Por ahora. En todas. En todos en todo los de solo es lava y solo es agua que he jugado. Bueno. En, en todos en todos esos mapas de, de, del agua y de lava. En todos he sobrevivido. Por ahora. Así que si pierdo en esta... Pues va, va a ser mi, final, mi racha. El final de mi racha. Voy, voy, a inter, voy a intentar ver afuera. A ver si puedo. Ahí pude por un segundo. Ay, me, me llevó los talones El agua, si ¿Sí vieron eso Y bueno Pues bueno gente aquí el video de hoy Yo me despido acá tomándome este juguito Espero que el video les haya gustado Y si quieren otro video en Roblox o, Gmod, o en otro juego, no sé, lo que ustedes quieran Díganme en qué juego quisieran que juegue Y pues nos vemos en, nos vemos en el próximo video Chao.